Tonight, esta noche uh, the come from all of the world los practicantes de todo el mundo practican juntos practicamos juntos <usurrisa> So everybody, open your heart, Así que todos abramos los ojos porque el campo de Chi, el campo de conciencia, está muy fuerte. Podemos abrir los ojos a toda la humanidad y a todo el mundo dentro de tu corazón. Uh, 抱一个球, 天人合一, so everybody, please hold the chi ball. Todo el mundo, por favor, sostengan una bola de chi frente. And merge with the, all of the world. Nos fundimos con todo oh, el mundo, con toda la humanidad. At same time, Al mismo tiempo, experimenta uh, your consciousness, ninjue, que tu conciencia pura minjue, merge with the whole universe, pure气, se funde con todo el chi puro del universo. Y对的气, y la El universal continuamente entra al interior nutriendo nuestra vida. el chino de Go and uh uh uh Okay. Okay. Y ahora, share your experience or your group experience. Voy a invitar a alguien a que comparta and su experiencia. su experiencia de grupo? Hello, teacher Way. Hello, ¿en uh, Ah, sí. Ah, sí. Sí. yeah, Sí. I share the screen because uh, we share a special experience in a retreat in Spain with uh, three more teachers, organizers from Mingyue Kung Fu. Uh, but before, Teresa said, Uh, we'll will say some words about this special video. Please, Teresa. Yes, yeah, thanks to the <laughs> <laughs> Teresa. Hello. Hello, everybody. Con Juan Lincoln. Well, we, uh, as I Uh, we want to share the experience we had in a retreat where uh, four Spanish organizers met face to face with a group of people and we practiced Min for six days. and so we practicado want Minjue to share this experience because we it is very good information for everyone We want also to thank Each member of Queremos the agradecer the community. a cada miembro de la comunidad feel, porque gracias a la práctica de cada uno, feel the of the porque sostiene a toda la comunidad y porque nos ayuda a sanar each a each todos. Way, we want to thank Queremos agradecer por tanto amor y al maestro Wei y al We maestro Pan Min, queremos agradecer a toda la comunidad Minyue, a toda la comunidad de Chinenshiku. Nosotros creemos que Nosotros esta es so experiencia nos va a ayudar a todos a to y a impulsar a todos los organizadores para que hagan encuentros en presencial. Porque el amor de la comunidad nos permite crecer a todos, en el amor de cada uno Gracias. Ahora vamos a ver un pequeño, una pequeña película con Juan Linton. Tu naturaleza en la naturaleza, primer re retiro presencial. Organizadoras San Yué Teresa, Ingar, María albergue fuente de las Tablas, Cuenca, España. La maestría del Chi es solo alcanzada a través de la maestría de la conciencia. Tú te vas a volver tu propio maestro, maestro de tu propia vida y dejarás de ser esclavo del mundo material. Organizadoras en español, Nosotros cultivamos nuestro propio Chi a través del acceso a la gran reserva de Chi de la naturaleza, pero lo más importante no es cultivar el Chi, sino cultivar el propio espíritu. El Chi kun elimina la fuente de la enfermedad completamente, en lugar de dejar latente dejarlo latente en el cuerpo. Bien, Ahí bien, tenemos bien. las arepas de Inca. Este es Juanjo y Marí. Esto era después de una clase. Sucedían cosas así todo el tiempo. Estás esperando un baño de sonido durante la hora de la siesta que organizó Marta, trayendo todos sus instrumentos. El objetivo del Chikung es conocer las leyes de la vida y cultivamos una conciencia muy elaborada para alcanzar a conocerla, la armonía colectiva proviene del pensamiento armonía, la acción la armonía y la convivencia armonía, esto es el compartir lleno de humor, solo es a través de las relaciones sociales que es posible encontrar al ser verdadero y manifestarlo. La felicidad en lo individual es la manifestación del chi, la sangre fluyendo bien, de la claridad y brillo del hilo ti y de la vitalidad. Esta sorpresa, Marta Luz nos regaló con su tambura unas prácticas sonoras para alcanzar la voz natural. El 21 fue la sesión de luna llena por la paz y después de ella hicimos esta remontada de cometas. Los siervos nos acompañaban todos los días, mañana y tarde. Esta es Singa dando su clase y este es un video de Maestro Wei en 2019 en Cuenca, y en 2018 también. La felicidad colectiva consiste en amarnos unos a los otros. Esta es la fiesta ya. Y aunque no les dimos tiempo para preparar la fiesta, salió todo esto que vais a ver. Esta danza de Bourdieu, el inicio con Ana y su danza muy divertida, La música y danza colectiva se puede vivir consciente, practica Mingyue y con las llaves maestras te sale muy bien. Desde la alegría, corazón jaula, sí, sí, sí, sí, sí, todo es posible. con Joan Linton La fiesta Teníamos danza también. La maestra de danza, la coreógrafa era Inga. Un millón de enes por segundo. Este tipo de amor es el amor universal y es el fundamento de la felicidad. Marta dirigiendo con su Roti Box y luego entramos en una sanación Mingyue a través de la voz, el canto, Min -yo -e. I am you. Gracias a todos por hacer esto you posible. Jun Yuan Lin Kung Fu es un nuevo nivel de chinchu. Gracias a nuestro maestro querido Wei a la comunidad you. de conciencia mundial y al doctor Pan -min. Todas las frases del video son del maestro de todos, el doctor Pan. Gracias a todos. Teacher Way, your micro me this beautiful video. Okay, okay, Master Wei. thank you very much. Okay. Uh, this is a very beautiful community life. Esta es una bella vida y de es comunidad. Un es un modo muy hermoso. The community type life. 这么一般人, 专心的人, 在共同追求, 这种方块的, so the situation for most. The, the, the uh, this is a harmonious, beautiful, happy <laughs> life. Esta es la bella vida, armoniosa y, y en comunidad. Gracias por este video. Bueno, ahora vamos a comenzar a la práctica. Vamos a practicar con el grupo chino. Community. Ah. ¿Todos? Vamos a sentarnos, erguidos. Cierren los ojos amablemente. Con una sonrisa en la cara, hui, ching ching, elevamos yes, paijo, hui. Hui, retraemos el mentón. La barbilla hacia atrás. Expandir spine stretch. La columna se expande, se estira. Relaxes the <tose> whole body. Relajamos todo el cuerpo. <tose> Inner peace. Siente la paz interior. 远迎信的, 最重信的心灵, 啊 Use your purest consciousness. Usa tu estado más puro de conciencia para conectar con todos los practicantes. At the purest level, en el estado más puro is no, no podemos distinguir los unos de otros We as nosotros ya estamos fusionados en una unidad <tose> El libio, el si Into the consciousness la información la se funde Min con Jue. el estado puro de Minyue. La, Las culturas occidentales y orientales Las son Min diferentes, Jue pero Mingyue no tiene diferencia. The purest este lugar puro. Can and embrace puede contener y abrazar diferentes culturas y creencias. Diferentes razas, diferentes personas, diferentes cosas, todas fundiéndose en una unidad. No hay conflictos. No hay conflictos. Vamos a nuestro mejor estado, a entrar en nuestro estado Minyue, los conflictos entre las diferentes culturas y las diferentes ideas creados por el marco de referencia, desaparecerán. That's because we have already gone through the reference Esto es porque <inaudible> nosotros ya hemos ido a través del marco de referencia. Y vamos realmente llegando a nuestro corazón puro de bebé. Estamos en él. <inaudible> 啊,在這個層面上我們大家共徵。 Uh, we it doesn't matter if you are black people, yellow people, or white people. When we meet people of all colors, of all races, we can be different. We all merge together in the pure hearts. We are unified in the pure heart without any kind of blockages. toda la humanidad es una una gran comunidad es una gran familia armoniosa en ese nivel At this purest level, we are one, harmony, together. En este nivel puro, somos una armoniosa familia, una gran familia armoniosa y cuando nos perdemos del ser puro just on our inside, fix the -limit y solo nos, fica, the nos fijamos en nuestro interior en los en el marco de referencia en los patrones fijos inmediatamente y aparecen las fronteras. <tose> 它们迷失到我们自己里边的那些 Ahora todos. Nos mantenemos en este estado más puro, It's so clear, muy claro, It's infinite. es infinito, es infinito. You Now the state of this heart can be called Tao heart. ahora si nos mantenemos en este estado, podemos llamarle no el corazón Tao, sin bloqueos. Juan Chen, you said. It's complete. free. Este corazón es completamente libre. at this level. En este nivel, el campo de conciencia despierto y autoconsciente se forma y la resonancia de ese campo de conciencia nos sostiene mutuamente nos sostiene a cada uno. Nos sostenemos mutuamente. Esta resonancia pura está, es el amor universal. El amor incondicional. Siente este amor incondicional yendo a través de todo el cuerpo, fundiéndose con tu familia, con tu país, con todos los seres humanos del mundo y con toda la naturaleza. 感觉内心深处这个 el corazón está completamente abierto. Change, el amor universal, el campo de conciencia pura, se expande a todo el universo con una sonrisa interior en el universo. Este es un orden de información armoniosa para el universo creando una gran armonía en el espacio-tiempo. 整个宇宙中有一个信息绪在整个宇宙空间创造着和谐 Este orden, en orden. Our armonioso la información body. está en nuestra conciencia y en todo el cuerpo. Está en crecimiento. En, aumento. en este estado bello observa el espacio interior de la cabeza toda esta hermosa información. Este amor viene al espacio interior de la cabeza. El interior es brillante y transparente. El interior es brillante y transparente. In the space. Observa este bien, man, di, tal, bien. espacio fa interno del su cuello su a, de y bien, a través del chico. Shhh. Ahora. Shu, silenciosamente en el espacio interior de la cabeza y cuello. Y siente como el espacio interior se expande a todo el universo. Observa el espacio Observa el espacio interior de hombros y brazos. Brillantes y transparentes. Y entonces, es es Decimos De de observamos el espacio interior del pecho El espacio interior del pecho se abre. Open, bigger bigger. Se hace grande, muy grande. Wider and wider. Muy amplio, muy amplio. bien uh, el espacio del corazón es infinito. Deidado al full channel, ven a shukong. Observa el abdomen. Observa el espacio interior del abdomen. Mm. Mm. Se expande Se expande. todo mm. mm. el expande al universo. Your inner space is very beautiful, very harmonious. Siente como el espacio interior del cuerpo es muy bello y muy armonioso. But you have This kind of experience, y cuando tenemos este tipo de experiencia, life, girl, is la vida and better and better. se optimiza rápidamente, mejora y mejora, y entra en el estado. Activamente experimentamos, feel, sentimos, nos damos cuentas, visualizamos. Life more and more beautiful. Como la vida se vuelve cada vez This más a, a hermosa. Este es el proceso de la creación de la vida. Esta bella información la mujer de Rápidamente se organiza el chi interno. Organiza el chi interno creando una transformación bella. Observa el espacio interior de la columna vertebral. Empty. Vacío. y Observa el espacio interior de las piernas. Shoo. Shoo. And I will show, show to you Observa todo el espacio interior del cuerpo con una sonrisa interior. Mm. Sí. Silent, Decimos oh, silenciosamente. silenciosamente. Siente que el espacio interior se vuelve profundo y puro y muy grande. Muy fino, mm. siente el puro minyue con el amor yeah, y la diciendo, es el shi, transformando el Chi el espacio interno. Ay, 爱的感觉,爱的光,把里面的虚空都照得透彻了 The whole body becomes el The pure love. Se light, expands love. The into The whole universe. Just The whole universe y siente la luz del amor y te vuelves la luz del amor que se expande en todo el universo forto Then, hey, this, uh, ahora vamos a practicar abrir y In cerrar en este hermoso estado okay. abrir uh, Kai. relaja um. los brazos. Okay. Se abren. Uh, From deep inside open, the whole universe is opening. Desde lo más profundo se abre a todo el universo y siente que el universo se abre, abriéndose. I'm a los cerramos stories. despacio. Siente que el Chi, el campo de Chi se abre. El Chi natural y el Chi universal se abren. cosera, todo el el chi universal, el chi natural. El campo de chi entran profundamente al interior. Vamos a abrir. Calm. He is Wang Sleep but not sleep. I'm but Sim, not me vacío más no vacío por fin por contar Ah abrir Ahora, sostenemos la bola de chi y nos ponemos de pie, despacio, para hacer la meditación de pie. separamos los pies al ancho de los hombros, los pies paralelos, bajamos el cuerpo, ligeramente bajamos el cuerpo, Siente que somos un gran espacio de chi que se expande y se funde de forma completa en el universo. Open. Abrimos. And in the front Relax completely. Relájate por completo. Open. Hey. Abrir Kai. cerrar jo. abrir ¡Aplaud! ¡Sí! la de ¡Lower the Frente al Tantien Bajo y nos fundimos con el Tantien Bajo. Visualiza, Visualiza las manos enormes de Chi, tan grandes como el universo. Center of lower dungeons, open. Y conecta las manos con el centro del tanquilla. Bajo y, y se, se abre. Okay. Abrimos solo the feeling por pie entero sigue la sensaciónes de la completud Rar. Eh, Mantente muy relajado. Very slow. Muy despacio abrimos. Con encuentras en Abrimos, o deep de like inside the chis, o oh, abre el lo profundo del espacio interior de in chi de chi. black head. cerrar cerrar <tose> abrimos Cerramos. Siente que el espacio del tan bajo está abierto y vacío. El Chi es abundante en el Tantien Bajo. Sostenemos la bola de Chi le elevamos despacio. Hasta el frente del pecho y se funde con el espacio del Tantien Medio. Relajamos. <tose> <tose> Chiefs of elbows lead hands and arms her. of arms over her. The, chi from the middle of the elbows lead the upper of the elbows. of Abrir Mantenemos el estado abriendo y cerrando, reunimos chi en el centro, muy profundamente al interior del tan en media. abrimos Open. abrimos Open. Sera <coughs> Yisha the consciousness as if you are sleeping. Relaja la conciencia como si estuvieras durmi durmiendo. Abrir. Abrir. Oh of Abrir abrimos uh. Cerramos. Ahora, chicha, chicha, Sostenemos. Rotate your shoulders gently. Rotamos los hombros amablemente. slowly lower Sostenemos la bola de to your y la bajamos la cueva, liando, li al frente del tantí bajo. Relajados. Llegamos. Relajados. Llegamos. Feel lower than inner breathing. Siente la respiración en el interior del TAN-tien, bajo. La respiración interior. Feel lower than in inner space breathing, connect with the big chi ball. in bajo se conecta con la bola de chi. Lower than chi is abundant. The chi bajo ya, tan -ti es abundante. A través de la respiración profunda sientes el tan tien bajo, el espacio vacío, pero en su interior Está lleno de poderoso chi. Amanda, por Slowly, De espacio elevamos la bola de chi. dao De hasta el espacio frente al tantien medio gently expandimos amablemente sentimos la respiración en el espacio del tantien medio 给你中单天里面这一呼吸 Jin Tan ah. Hands to in Front of yin las manos frente a Facing each other, Las manos the clothes, enfrentadas y en hacen abrir. Abrir y cerrar desde, desde uh, lo profundo del Tantien alto. Abrir. y real desde lo profundo del alto. abrir abrimos el espacio del Tantien superior desde el centro del Tantien alto y cerramos. Oh. Abrir. el espacio. del tan alto. Se se Se vuelve puro y claro. Uh, El Chi Universal se reúne en lo más profundo del uh, Abrimos. 喝 Mamá the en Bajamos, saltan en medio. O en el León, pues viene con François. François D'Azhar, François Charlie. Levantamos la boca Sostenemos la frente. Bye. Elevamos, Levantamos la Eleva todo el espacio del cuerpo hacia arriba, cerramos los pies deslizándonos en el chi, pisando el chi. Elevamos el chi por el frente, As we the Vamos a practicar la gran living, circulación, la fusión entre el cielo, la tierra y este lo la humano. Siongüen, ¿no? <tose> <tose> Big circulation la gran circulación es para purificar el chi interno, Clean and limpiar y reparar el There's interior. Hands right to above the head. Las manos suben por encima de la cabeza. And Chi chi light. Toda la luz it del chi conecta and con the el espacio Go del cielo muy alto y con Go el cielo. Y vamos vertiendo el chi. Slide, through head, Esa luz pura del chivo a través and de la cabeza. Escaneando a, a, a través del espacio de la cabeza con and una sonrisa interior. Escaneando a espacio ¿Cómo usamos la impresora 3D, la luz pura del universo de Chi y el programa de nuestra conciencia universal está imprimiendo una nueva vida. Poquito a poco. Yo, now, have a beautiful new Que ahora tienes una bella y nueva cabeza. Escaneamos a través del cuello new es que Está cambiando todo el estado interno y confía en ese cambio. We are, we are through chest in the face. El espacio interno del the face. We are going so We are to be focused We have through very focused and scan through precisely estamos haciendo una nueva vida y tenemos que ir escaneando de forma como un proceso procesando esa nueva ese nuevo cuerpo de chi ese nuevo cuerpo de información vamos a a través del techo y todo se vuelve nuevo Scaneamos es que escaneamos poquito a poco, a, poco a través del espacio interior de el abdomen cuerpo. a todos los niveles. Escaneamos Can observe, y observamos, transformamos, feel, sentimos. o articulaciones de las de bien, el cuerpo bien, bien, bien, Escaneando en el espacio interior de la las abogante, piernas, la mantenemos las piernas y extendidas. Y Vamos a bien, de bien, tobillos, bien, piernas, bien, pies, bien, dedos bien, de los bien, The pure consciousness through shoulders, La conciencia con bien, de bien, bien, bien, bien, bien, bien, que bajan más, Imprima bellos brazos, manos y dedos. Los grandes brazos de chi, las manos se expanden profundamente en la tierra. Y vamos a hacer abrir y cerrar profundamente en la tierra. Ah, so uh, oh, Red, Sostenemos la bola de chi, chi is y nos elevamos despacio, de expandiendo so, el cuerpo de chi. From the space years the buy that space That's the space. up a little, little, Desde el espacio de la columna vertebral. ese espacio eleva el chi poquito a poco. Relajados. Inner space is uh, empty. Interno, es eh? vacío y enorme. En En Hands to the head. Las manos por de la cabeza. Arms defensa each other. Vamos hacer a hacer todos juntos abrir y cerrar, y atrayendo el, y chi el chi universal. Las manos y los brazos se vuelven cada vez más fuertes. <tose> From heaven to your head. Siente esa gran luz de chi entre la cabeza y la tierra y really, vamos vertiendo later, ese night, amor universal. Escogemos a través del espacio interior de la cabeza, procesando con precisión. Vamos a través del espacio interior del cuello y se expande. Through, chest escaneamos a través del espacio interior del pecho sentimos que todo se vuelve nuevo a escaneamos a través del espacio interior del abdomen a través de las articulaciones de las caderas escaneamos yes, bajando a través del espacio interior powering. de las piernas doblando el cuerpo Vamos a través de los pies. Las La piernas se vuelven perfectas se que de los pies. Nos cambiamos a través del espacio interior de hombros y brazos. Los brazos se expanden y extienden en lo profundo de la tierra. Y hacemos la chi. Abrir y cerrar con el Chi de la Tierra, en el interior. Se llevamos el Chi desde el espacio de la columna vertebral de la espina dorsal. The chip la la of the chip, the chip the chip, the chip of the chip, the chip of the the chip of the chip, the chip the chip, the chip of the chip, the the Abrir y cerrar. El chi, reuniendo chi. el cielo, El chi se vuelve muy fuerte, se vuelve luz. Vertemos el chi. Uh, relajados. En la foto de la luz ligera, también es transirente y nuestro cerebro se vuelve brillante y transparente. Sí, en el espacio interior de la cabeza se vuelve brillante y transparente. Vamos a través del espacio interior del cuello, escaneando a través del espacio interior del pecho. En el interior se ha vuelto fresco y nuevo. Escaneamos a través del espacio interior del abdomen. Ah, nivel. A nivel, las manos y cubren tu y la conciencia continúa bajando continuamente legs, you know, a, space. a través del espacio interior de las piernas, a hacia, hacia los pies. Observe the whole body inner, beautiful, perfect, just best within her smile. Observa todo el espacio bello y hermoso, perfecto, ¿Sale? con una sonrisa interior, el espacio interior del cuerpo. ¿A 感觉美美的身体, 云长的呼吸, Enjoy the deep, gentle, beautiful Disfruta de una respiración muy profunda, muy suave y gentil. 啊, Durmiendo, pero no durmiendo y disfrutando desde el momento presente. Separamos las manos a ambos lados, abrimos then los ojos, And And despacio down, y nos sentamos, por favor. Then, then, okay, Uh uh, Now, the the upper the upper Ahora vamos a poner las manos en el abdomen alto y vamos a masajear en el sentido horario, gentilmente el masaje. 又轻又慢, uh, very gentle, very slow. Muy amable y muy despacio de一个气球, uh, y弹气在里面, en 转. la parte alta del abdomen. 再慢一点, 跟你的手啊, ya, Use your hands and arms. Usa manos y brazos. Para que juntos masajen esta bola de chi Esta gran bola de chinga en el abdomen. cuando inhalas, doy el el chi puro universal al interior de la bola de chi y harás que el chi se vuelva muy fuerte. Ah, Siente como los hombros y brazos están sosteniendo el interior de nuestras manos. 那意识呢, 就睡着在, 啊, If in the inside. la conciencia pura está durmiendo en el interior de la bola de chi, cuando inhalas, inhalas en la bola de chi. Uh, after while after we finish this practice, if you have still have time Después de un rato, cuando terminamos la práctica, puedes acostarte en la cama y masajear el espacio de chi. Este masaje de abdomen es muy eficaz. Separamos las manos a los lados, abrimos despacio los ojos. Ah, uh uh uh uh, uh, uh, uh, uh, finalizamos esta noche la un gracias a todos Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias a todos. Hola. Hola. Gracias. Hola. Gracias a todos.